Oxlack, el inicio. Hace tiempo que tengo una enfermedad sin saber que la padecía. Hace cerca de dos meses que subí mi último video después de haber tocado fondo. Esta vez tenía que librar la batalla más difícil de mi vida. El rival ahora no eran las mentiras de los medios, los charlatanes, las personas sin escrúpulos o los fake news. Esta vez tenía que luchar contra mi propia mente. Como si el destino me hubiera querido jugar una broma o ponerme a prueba con mi propia frase. Controla tu propia mente, porque si no, alguien más lo hará por ti. Este 25 de diciembre cumpliré 12 años dentro de YouTube. Mi canal tiene más de 2 millones de suscriptores y la gente me conoce como Oxlack Investigador. Pero, ¿quién es Oxlack o qué significa? Creo que es momento de levantarme de luchar e iniciar de nuevo con su cariño y apoyo. Y qué mejor que volver a empezar respondiéndoles lo que siempre me han preguntado. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Desde que era niño me sentí diferente Quería conocer la historia del mundo y del universo Tal cual Champollion descifrando los cartuchos egipcios Siempre imaginaba mundos y circunstancias Me perdía explorando la naturaleza y de noche me proyectaba las estrellas Quería conocer los secretos del universo Me entusiasmaba en los misterios del mundo Fue el 22 de enero de 1974, cuando el peruano Sixto Paz, después de un ejercicio de meditación buscando la transmisión de pensamientos a distancia, recibió un mensaje venido del cosmos. Su cuerpo fue de alguna forma intervenido por una fuerza desconocida y por medio de la psicografía o escritura automática, se comunicó un ser extraterrestre proveniente de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Este ser revelaría su nombre Oxalc El extraterrestre explicó que el humano evolucionaría tecnológicamente hasta que pudiera alcanzar otros planetas en donde podrían acelerar el proceso de la vida es decir el humano se volvería creador de vida en otros mundos y estas nuevas criaturas nos verían como dioses creadores sin embargo, sería necesario adoctrinar a estas nuevas criaturas en cuanto alcanzaran inteligencia, señalándoles que hay un solo Dios, creador de todo, y que la misión del humano solo era ayudar al ciclo de la vida a formarse y desarrollarse, para después despedirnos y buscar nuevas fronteras. Al parecer, eso mismo habría sucedido con la humanidad. También se le avisó que la noche del 7 de febrero de 1974, Oxalc bajaría en su nave espacial para ser visto en el desierto de Chilca, en Perú. Por lo que Sixto Paz reunió a algunas personas y llegando el día, esperaron el encuentro. Y ante más de una decena de personas, una nave en forma leticular y muy brillante hizo su aparición dejando atónitos a todos los presentes. Iniciando desde aquel entonces uno de los contactos extraterrestres más famosos y documentados de la historia. Al conocer esta historia de niño quedé maravillado con el caso de Oxalc, el extraterrestre que tenía las respuestas que buscaba. Un poco más grande, después de comenzar a coleccionar, ver y escuchar todo lo relacionado a fenómenos sobrenaturales, misterios y enigmas, decidí adoptar un sobrenombre, Pero por lo complicado de la palabra, en lugar de autonombrarme Oxalc, como el ser extraterrestre que contactó a Sixto Paz, me puse Oxlack. Pasaron muchos años sin que me diera cuenta de mi error, pero mi nombre ya estaba hecho. Y cuando YouTube surgió, al abrirme una cuenta y pedirme un nombre, solo tenía uno en la mente, Oxlack. Siempre soñé en ser un investigador paranormal, aunque los niños en la escuela se burlaran de mí. Quería ser como Indiana Jones en busca de templos perdidos, tesoros del pasado, revelar la historia desconocida, viajar por el mundo documentando la exótica naturaleza como Von Humboldt o maravillándome con las excentricidades, curiosidades e inimaginables lugares como Robert L. Ripley. Saber qué son los fantasmas e investigar los uparts, como lo hacía Jiménez del Oso. O elevarme al interminable conocimiento del cosmos, como lo intentó Carl Sagan. Pero siempre poniendo la verdad ante la mentira, como lo promovió James Randi. ¿Qué tenían todos estos personajes en común? Seguramente lo mismo que me pasó a mí cuando niños. Curiosidad una insaciable curiosidad y hambre de conocimiento. Las metas se cumplen. La metafísica funciona cuando uno, en el subconsciente, se aferra a sus sueños y nunca creí que YouTube sería el camino a cumplir. Extraños son los caminos del creador. Nunca imaginé cuando trabajaba de velador cargador en una bodega de zapatos, reparando teléfonos celulares, vendiendo en el mercado, rotulando taxis, haciendo carreteras en el desierto de Mojave, trabajando en la construcción como ilegal en Estados Unidos, o limpiando mesas en los restaurantes, que un día me convertiría en el Indiana Jones que soñaba, en el investigador de misterios que añoraba. los cuatro años que dediqué a YouTube haciendo videos todas las noches, encerrado en el local donde trabajaba, grabando en el baño, sin tener convivencia con amigos, novia o familiares. Quizá fue un golpe de suerte al haber hecho el primer canal de YouTube de investigación paranormal en Latinoamérica, o quizá ya estaba escrito. Mis videos llamaron la atención porque comencé a señalar la verdad ante las mentiras a revelar lo real de lo falso, y al dar a conocer lo interesante de los temas de misterio, sin amarillismo. De pronto me vi explorando México, y conociendo el misterio del astronauta de Palenque en Chiapas, como lo nombró Bon Daniken, después Panamá y sus enigmáticos petrograbados, pude abrazar las esferas pétreas de Costa Rica como alguna vez lo hizo Jiménez del Oso, y volando a Perú como JJ Benítez en las líneas de Nazca y es aquí donde ocurrió la coincidencia que confirmó mi destino. Había volado a Cusco y tomado el tren a Machu Picchu. De regreso quise explorar el sur de Perú buscando las piedras de Ica, las líneas de Nazca y los cráneos alargados de Paracas. Tomé un autobús al sur, yendo por el desierto a la orilla del mar. Cuando de pronto recibí un mensaje, una sugerencia en mis redes sociales. Me pedían me bajara en un poblado llamado Chilca. y buscara un museo de ovnis y así lo hice sin que estuvieran mis planes no fue fácil encontrar el museo pero llegué un hombre mayor me recibió parecía estar sorprendido que alguien fuera a visitar el museo tuvo que abrirlo para mí conversamos y me mostró los diferentes objetos que eran evidencia de que en aquel pueblo en algún tiempo los extraterrestres habían llegado respiración, o sea en ese momento cerrado los ojos mira luz y luego esa luz que viene de arriba se traslada delante de la persona, se va por un túnel que parece como cinco años, son cinco minutos, ahí se mira la nave, se mira la base, se te, te dan mensajes terrestres que te pueden premiar. Como que los contactan claro, de meditación. Ajá, se va por un túnel y uno siente que su cuerpo se va. Y entre fotos, maquetas y símbolos en piezas prehispánicas pude observar representaciones alienígenas. Pero quise llevarme algo para mi colección. Y qué mejor que uno de los cuadros que don Víctor Tumay pintaba con respecto al tema ovni. Una figura, te puedo pintar un paisaje de tu tierra, cualquier cosa, para llevarlo a darte. ¿Ya? Y este, este, este cuadro aquí tiene una historia, este cuadro es otra, manto este es un, un manto preinca, encontré un en chico con esa figura. Esta de acá está, están, están cruzando el pueblo, este el ¡Wow! Y este es un, un manto preinca. Le pedí me autografiar a su pintura y al preguntarme mi nombre le señalé el logo que traía en mi camisa y al leer Oxlack volteó a verme a los ojos y exclamó con gran sorpresa ¿Oxlack? ¿Como nuestro líder? Sin darme cuenta me encontraba en la tierra en donde Oxlack se había comunicado con Sixto Paz en 1974 y había bajado en su nave espacial para dejar un estigma en este pequeño pueblo peruano estaba en la tierra donde había nacido la leyenda de Oxlac ¿Qué dice? En Chilca hay un maestro guía extraterrestre que viene del noveno satélite de Júpiter se llama Oxal, O-X-A-L-C y dónde está? Parecido al el... este... Oxal Oxal ah, se llamaba claro, ¿no? Ajá okay. De regreso a México, History Channel me llamó como uno de los cuatro mejores exponentes del fenómeno ovni extraterrestre para recibir a Giorgio Zoucalos y exponer nuestras investigaciones ante un teatro lleno. También con nosotros, Oxlack Castro, fuerte el aplauso. Qué Oh, me apasiona bastante, Le agradezco mucho a History que me haya invitado. Me apasiona porque podría describirlo como una eh, aventura de preguntas. Esto nos hace preguntarnos bastantes cosas y las preguntas nos hacen llegar a conocimientos diferentes. Conocimientos que quizá puedan cambiar la historia. Fue ahí donde History de alguna forma me titula como investigador de fenómenos de misterio y me da la oportunidad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 me gané un título ante la comunidad del tema. Pero ha sido toda una vida de lucha para estar hoy aquí, viviendo mi más grande sueño. Es tiempo de vencer mi enfermedad de ansiedad y depresión y volver a comenzar. Aún tengo muchos misterios por conocer, lugares increíbles por visitar y miles de verdades por revelar. Mi nombre es Oxlack, el investigador. Bienvenidos a este nuevo despertar. Bienvenidos al conocimiento del fascinante mundo del misterio. Bienvenidos a mi canal. Comenzamos.